Exposolar Colombia Virtual 2020 es una feria que tiene como objetivo reunir toda la cadena de valor de la energía solar durante cinco días del 24 al 28 de agosto con el ánimo de brindar asesoría gratuita a los diferentes sectores de la economía tales como el industrial, el comercial, el hospitalario, el hotelero, el educativo entre muchos otros e incluyendo los hogares de Colombia, para invitarlos a implementar energía solar sin necesidad de invertir recursos propios, ya que en el mercado existen modelos financieros que se encargan de viabilizar estos proyectos pagándose simplemente con el ahorro que ellos mismos generan. Los resultados de esta primera versión digital que está montada bajo una plataforma diseñada exclusivamente por Exposolar con sus ingenieros, tiene, eh, son asombrosos realmente. Quiero invitarlos a mostrarles algunas cifras de los resultados hasta el día de hoy. Tenemos un acumulado de 2.211 participantes en capacitación, 1.674 citas de negocios, un congreso con una asistencia realmente espectacular. Y si miramos en las métricas que nos dice, podemos ver que en estos momentos 189 personas están interactuando directamente con expositores en diferentes partes del mundo.